Hola, hola, me escribió, me escribió un contrarrevolucionario, digo, un comunista temprano. Me puso, ¿cuándo te vas a quitar la camis, la capucha, hijo de puta? Me dijo. Me dijo, ¿cuándo te vas a quitar la capucha, hijo de puta? ¿Te das cuenta? ¿Y para qué quieren que me quite la capucha? Es que me van a dar un premio a la libertad de expresión. O me van a dar un reconocimiento cederista. Esa es la intención, muchas gracias por los que se van conectando, gracias por, por el like. Estaba contando Nelson William Placeres Lora, hola Monchi Monchi, que les estaba contando ahí, que me escribió un comunista esta mañana, me puso, hijo de puta, ¿cuándo te vas a quitar la capucha? Y yo no me la quito porque yo no quiero que me den un premio a la libertad de expresión que es que ellos están interesados en cogerme y sacarme en el programa con filo para darme el premio Félix Almuza al periodismo pero yo no yo no quiero yo soy un hombre sencillo revolucionario ese premio se lo dan a un vertico mejor o a Randy le dan el premio a un a Randy que yo a lo mejor están más contentos pero a mí no no se preocupen yo soy una persona sencilla y yo no me voy a quitar la capucha porque yo no quiero que me den ese premio ok sé que no hay problema eh, eh, tómese un cartopril para que no le suba la presión, para que no me vuelva a decir, hijo de puta, ¿cuándo te vas a quitar la capucha? Ay, como yo disfruto esa tortura psicológica a la cual yo someto a esos compañeros de las par del mini y del CDR. Ay, ay, porque yo soy tan malo. ¿Cuándo te vas a quitar la capucha? Hijo de puta, me dijo. Ay, qué yo soy con estos comunistas. Me gusta torturarlo. Buena ¿cómo están? Saludos, cuñados, ¿cómo están todos? Un saludo a todos. Ahí contándoles, llegué de trabajar ahora. Les tengo una sorpresa genial. Pero es una sorpresa, la verán. Pienso que sí, yo voy a, a estar. Buenasera, buenasera, Diana Seth, buenasera. Buena, buenas tardes, ¿no? Increíble, te queremos, Capucho, Gracias. La familia Sederista ya está en huérfano. Presente, salud, Jerry P., Jerry, te quiero. Caupolicán, eh, feliz domingo para el chat, feliz domingo para Chenchalagamba, la gente de Venezuela. Que ya no quedan arepas ni con mantequilla, ni fría ni caliente, comunismo acaba con todo. Profe, buenas tardes. Augusto Palomino, le preocupa la que sale de su boca, al parecer. Te bendigo, hay cosas. Giovanni de Varona. Eh, saludo desde Varadero, Xdroys BX. Es un nombre de un robot, ¿no? Xdroy. Está bien. No, no, pero yo no, yo soy una persona sencilla. No me voy a quitar la capucha para que no me den ese premio. Se lo den un vértigo. Nada, aquí está todo por las nubes. Y en, en, en cuando tú pones. En, en, ese es el símbolo del dólar. Sí, claro, Chile, ¿cómo estás? Monchi, ya estoy mejor, hermano, gracias por preocuparte. Si hubiera pasote allá en, en España, Monchi, cuando tú tengas una crisis de asma, busca unos retoños de mango con almásico, salsafrá salsa y ocupal y, y lo cocina, pero yo, yo no creo que haya, haya tal vez en las Islas Canarias sí. Juan Perrero, un saludo, Monchi, el asma controlada, qué bueno. No el Barreto, maestro, ya los tienes preocupados, tú tranquilo. Yo tranquilo, Noel, yo tranquilo, nosotros tranquilos. Llegué ahora mismo, me iba a hacer algo de jamar ahí, pero les tengo una noticia buena, pero no se las voy a decir. Estamos trabajando, Rajadel y yo, en algo que pienso que sea una bomba atómica. Después ya se enterarán. Yo soy uno de los seguidores más viejos. Hermanos ciudadanos cubanos, demos like por favor. Gamuz y Pototo, hoy mencionaste en la anterior directa un lugar de Cuba que extraño y amo. Yayito la carne. ¿Cuál lugar, Yallito? ¿Cuál es la noticia? ¿El Camagüey? No, la noticia es secreto militar. Pero si nos sale, agárrense. Agárrense que estamos trabajando en eso. Aquí lo tengo ya. aquí lo tengo. Ahora estaba sentado escribiéndolo ahí, pero es secreto militar. Pero es una bomba. Estoy escribiendo la letra de una canción para que la cante y la interprete Orlando Rajadel. Se titula El clamor final. Estoy escribiendo la letra. Les voy a adelantar algo, a mí me gusta adelantarle algo a mi pueblo. Déjame ver qué escribí aquí. A ver, déjame ver, porque estaba, se llama el clamor final. So se oye un clamor, sonidos que siento, y lo siento muy cerca, más cerca que ayer. Puedo oír ya la trompeta que convoca al desterrado, que ha llegado nuestra hora, Del clamor final. Y ahí, tao, tao, tao, tao, con la música. Después, después se lo digo. Si oye un clamor, sonidos que siento. Y lo siento muy cerca, más cerca que ayer. Puedo oír ya la trompeta que convoca al desterrado. Que ha llegado la hora, la hora de volver. Después, después la sigo ahí. Ya tengo dos estrofas, me faltan dos más. La interpreta Rajadel y le ponemos en la pista. Ahí estamos, díselo tú que tú se sabes, Capicho. Tú eres un puñetero, hermano. Está buena la letra. Vamos a ver qué pasa. Eh, eh. Vamos a ver qué pasa. Si hay un clamor, sonidos que siento. Y lo siento más cerca que ayer. Puedo oír la trompeta que convoca al desterrado, que ha llegado la hora. La, nuestra hora de volver Así tengo que coger la rima, la sinalefa pues Tengo que ponerle el calderón Tengo que, que buscarle el ritmo Pues yo sé música ¿A qué hora comienza Julia? ¿Dentro de tres horas? Monchi Tengo para ti una colección de modas Vascas del Renacimiento Quisiera verlo, Monchi Saludos de Las Vegas Dispara duro, maestro Estoy en eso Orlandito es un cantante excepcional, quieren ver cómo canta Orlandito, entren a YouTube y oigan una interpretación de él de, de Señora de las Cuatro Décadas de Arjona, que eso no tiene nada que envidiarle a nadie, ese tipo de chamaco es un caballo. ¿Cómo puedo ver esa directa? Tarararara. Si oye un clamor. deja ver cómo es. Déjame darle.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 Ah, ah, ah. Que ha llegado ya, que ha llegado ya Nuestra hora de volver Cuando llegue el día ah, ah, ah. Volverán los desterrados Y el pueblo resucitará Llegó la libertad Después la van a oír, deja que Orlandito le ponga la pista, le haga el background, porque él es un músico. Yo sé música, le estoy poniendo los calderones aquí, todas esas cosas, pero ya verán después. La verán después. 86 personas conectadas. No, y ahora sin gasolina, sin vergüenza y sin moral, sin dignidad. Ni nada, allí no hay nada. ¿Te van a plagiar la canción los comunistas? No. Tranquilo. Eh, ya yo le mandé a Orlando Rajadelo hoy la pista, ahora él va a buscar el background. Tú sabes, él tiene que poner los tono el bajo y esas cosas. Y ya, ese, ese, ese chamaco es un patriota excepcional. No hay dos cubanos con la dignidad de ese muchacho. Que, y es un muchacho joven, 33 años nada más. Saludos maestros desde España. Acabaron con la isla, con nuestra hermandad. Volveremos ya, volveremos ya, llegó La Libertad. Eh, ustedes verán, después que termine mi directa, entonces saldrá él interpretando la canción. Música, canción, El Clamor Final. Letra, El Encapuchado. Interpreta, Orlando Rajadel. Allá veremos, llegaremos. Tranquilo. Que voy a sacar lo mejor que tengo de poesía. Fíjate que no pude hacerlo porque... Tenía que comprar un, un álbum, un cartapacio y no tenía. Entonces ahí con los papeles servietas estaba ahí. Estaba ahí con un, un pedacito de caja. Lo estaba escribiendo aquí, haciendo el borrador. Ahora voy a salir a comprar, voy a coger el carro de, de cierta señorita ahí y voy a, a salir a comprar correctores y esas cosas que no tengo. Todo es dinero, todo cuesta una plata. Pero bueno, yo lo hago, eso es bobería. No tuve tiempo, venía trabajando y... Saludos hermano, cuando tengas tiempo una pregunta de la Biblia. Suelta, dispara para acá de la Biblia. Capucha, si necesitas un productor para hacer la pista, cuenta conmigo. Silverio, ¿tú sabes de música? Te voy a dar el número de Orlandito Rajadel para que lo llame. Caballero, lo que tengo es la mamá de las canciones... La mamá de las canciones, yo porque no sé andar con el teléfono, Para ya tengo la música ahí toda, una letra de esa que vamos a hacer temblar a Cuba y al exilio. Tú verás si ellos de estas lloran o se compran pamper, tú verás. No hay nada como un poeta que tú crees que es una canción. ¿Es una poesía con música? Tú, tú no sabes nada. El otro día había una fecha mal puesta para revisar en su directo, sea impecable. El de la Biblia. Ayer hubo un cacerorazo en Cuba. Claro que sí, eso no lo para nadie. El de la Biblia, por favor. Estoy en eso, son muchas cosas. Ahora mismo llegué, traigo un camión ahí cargado hasta el, hasta el coñete, mira cómo ando. El de la Biblia, por favor, o si no, si sigo leyendo ya no voy a poder verte, por favor. El que me dijo la pregunta, a la Biblia. Bueno, el de la Biblia ya. Sí, pero este, sí, esos árboles que están detrás de ti, a la... Eh, hasta precioso capucha, vamos a acabar en las redes. Hola maestro, den la por favor, hasta dónde llegamos en el hebreo estudiando la lengua. Hay cacerolazo de vuelta para la libertad. Saludos a todos en Granma. Esa es la libertad, de trabajar para los domingos. Patriota, de lim por favor. Maestro presente con capucha o sin capucha. Yo no me entero de ningún cacerolazo aquí. El chili. Silvio dice que un músico y productor que si creo que los gigantes existieron. Eh, vamos a entrar por este tema, porque mientras... ¿Saben una cosa? Eh, aplauso para el señor Carlos Madrid. Aplaudan. ¿Saben que el señor Carlos Madrid tuvo dos directas? Donde el hombre está hablando de que... todo lo que hagan la gente... ya sea protesta... o, o llamar al pueblo de Cuba a una rebelión... Sin unidad eh, no vale la pena. Que el factor determinante para que un pueblo se revele o para que se convoque a cualquier cosa es que los patriotas se unan. Y si la gente no se logra unir, entonces todo lo que se hace es por gusto. Un, un aplauso para el señor Madrid porque encontró el hilo del ovillo. No importa. No importa si lo ruedas o no. El hombre encontró, vean la directa de él, se llama Resumen de Filosofía espectacular el muchacho es muy inteligente muy aplomado mantiene el orden de, de la idea central de un de la directa el muchacho es espectacularmente inteligente bien preparado buena dicción sabe seguir el sistema hilativo de, de la idea central ya el hombre se dio cuenta que hable de judí en el libro de macabeo bueno vamos allá un momento cuando tú me dices Judí, me, me, eh, te refieres a aquella patriota judía que en el campamento de los... de la gente de Seleuco, cuando vino el comandante Elefornes, me estás hablando de Judí, la que se acostó con el comandante Elefornes en el campamento cuando tenían rodeado al pueblo de Judea y le cortó la cabeza. De ese Judí es que tú me hablas. El comandante se llamaba Elefornes. Es de esa Judí que tú me hablas. Porque hay, una hay un relato de Judí griego, como hay un Daniel griego, como hay un jeduí griego, dentro del libro de los Macabeos. Te voy a explicar qué pasó con los Macabeos. Pero imagínate, esta persona que está aquí es un usuario. Yudí era mal y queremos que la llena de quién? Este libro de Enoch y hacer. Leí el libro de Enoch hace muchos años, pero no me gustó. Porque esa historia de los Nephilim y los Anunnaki, eh, yo, eso, eh, eso está en contra de. Yuli va a estar a las 4 pm. Hemos tenido algunos contratiempos, pero sobre.. Ok, yo voy a estar ahí. Tranquilo, voy a hacer una directa de una hora. Sí, sí va a haber, sí, yo me voy a enlazar con ella, desde aquí debajo de la mata. Tania Díaz Castro era periodista, Moncho. Era una señora de la raza negra que escribía para Juventud Rebelde o Radio Rebelde. Era, ella escribía para un medio del gobierno. No sé si era para Juventud Rebelde, la revista Verde Olivo o Radio Rebelde. Tania Díaz Castro, tremenda periodista, ¿sabe? Ella es una señora de la raza negra. Les voy a explicar algo sobre el tema del de libro de Noc y los Anunnaki y los Nefilin, y el Esther griego y el Daniel griego y el Jeduí griego y los libros de los Macabeos y Sabiduría y Eclesiásticos y Cánticos. Los siete libros que no quedaron dentro del cano. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a, vamos a empezar donde empezó el problema, valga la redundancia. Para que aprendan, porque es bueno tener cultura general. Esto es historia con teología religiosa. Cuando Alejandro muere en Babilonia en el 322, creo que fue junio del 322, no, la fecha no es exacta. Lo sabemos por las crónicas de Ptolomeo. Alejandro, cuando iba a quitarse el anillo para nombrar un heredero al reino, murió y el anillo cayó. Entonces él había tenido un hijo con Roxana de Batria, la princesa batriana, que sería hoy la tierra de Pakistán, el Asia Central, Afganistán y un pedazo del oeste de la India. Esa era la tierra de Batria, el reino de Batria. De ahí es donde generalmente venían. La, la esmeralda, el agua marina de esas montañas y también el rubí, muy codiciado en el Imperio Persa. Entonces, cuando Alejandro muere, el hijo de, de Rosana de Batria fue asesinado en 332. No, en 332 él salió de Macedonia, Ultramaga. Él salió de Macedonia en el 332. Diez años de conquista después, si mal no recuerdo, murió en Babilonia. Porque él no salió en el 342. Fue el 332 donde salió de Macedonia. Si mal no recuerdo, ¿no? De todas maneras, rectifícame por ahí. Cuando él muere en Babilonia, el hijo de Roxana de Batria lo asesinaron y no se sabe quién. Entonces los cuatro generales que venían con él, desde que era un niño, que estudiaban junto con, con él y allá cuando Aristóteles, Aristóteles le enseñaba la filosofía, la cosmología, la guerra y todas esas cosas, que era su preceptor. El reino lo dividieron en cuatro pedazos: cuatro generales. Habían más generales, pero estos eran los más preponderantes: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Porque al general Parmenio, el padre del príncipe pilota, hubo una discusión, o sea, un consejo de gobierno entre Festión, el amigo de Alejandro. Casandro le hicimos con y Ptolomeo. Y creo que en Nearco, porque Clito, el comandante de la flota, Alejandro en una borrachera en Persepolis, lo mató con una lanza porque se estaba riendo de él. Entonces, hubo un consejo de guerra y esta gente acordó que el, el reino estaba en un peligro enorme. ¿Por qué? Porque un tiempo antes, en la campaña de la India, Alejandro venía con un, prim, un príncipe de él, que era primo hermano de él, que era hermano, era hijo de un hermano de Filipo, porque Filipo fue asesinado en Macedonia en circunstancias extrañas. No se sabe si Olimpia le pagó un par de presidiarios que estaban en unos juegos y apuñalearon al rey Filipo cuando estaba en el aerópago, Areópago, viendo un juego griego. Entonces lo apuñalaron a Filipo. Y él, el príncipe Amintas, era hermano de un hermano de Filipo. Pero como Filipo murió sin nombrar heredero, corrió el rumor en la tropa de que el hermano del príncipe Amintas, o sea, el papá del príncipe Amintas, hermano de Filipo, tenía derecho al reino. Pero cuando salió. Dieron para la campaña, todo era paz y amistad entre ellos. Pero en la campaña de la India se reunió el séquito más cercano y hubo una rebelión en la tropa porque la gente no quería seguir combatiendo. Estaban a 10.000 kilómetros de Macedonia. Los muchachos que salieron con 20 años ya tenían 30 y tantos años. Y cada día eh, la petencia y la ambición de Alejandro era más grande, al punto que... Cuando llegaron a Lindo y tuvieron el combate famoso con aquella tribu donde matan a Bucéfalo enfrentado con un elefante y Alejandro lo hieren de muerte y está dos meses en una casa de campaña y no se sabía nada que pasaba con él y hubo una rebelión enorme y un chamán de aquellos de allá de la India, un maestro brahman de eso lo salvó con un poco de venenos de cosas y bichos de esos que conocían ellos. Hubo una rebelión en la tropa porque la gente no quiso seguir y... Pusieron al príncipe Amintas, pero Amintas no quería llegar a la rebelión hasta que Alejandro sale de aquel problema y convocan que había que matar al príncipe Amintas por traición. Entonces el muchacho dice que él no tiene nada contra Alejandro y que todo por la patria griega. Lo amarran en un poste y un arquero, le clava una flecha en el corazón y lo mata. Así mataron al príncipe Amintas para no matarlo con la muerte que daban los griegos, que eran muertes terribles se había recomendado empalarlo, como los griegos empalaban, como los griegos empalaban, como los persas empalaban a las personas que cogían una estaca, clavaban al, a la persona por los intestinos y le sacaban la estaca por la boca. Y si se quedaba vivo, le echaban un cultivo de una larva para que empezara la larva a procrearse en la secreción de la sangre y el líquido, el la, la linfa de que hay en la sangre y todo eso comenzaba a procrear larvas y se iban comiendo el cuerpo vivo y el sufrimiento y la tortura eran días y días así era como empalaban a la gente los persas recomendaron esa muerte para Minta pero él dijo que no una muerte normal porque la tropa puso a Minta creyendo que Alejandro había muerto y era un intento de sedición y rebelión entonces al morir Alejandro el hijo de Rosana de Batria aquella princesa que se puso celosa porque él estaba acostándose con babuas. Babuas era un eunuco que tenía Darío, muy lindo, que le habían castrado los testículos cuando niño, y que servía como dama de compañía por las noches al rey, o sea, era su amante. Dicen que era un hombre, un persa con una belleza enorme, tenía 13, 14 años cuando Alejandro llegó, y Alejandro se lo llevó para pasar una noche con él, porque Alejandro lo mismo tuvo una relación con Efestión. Alejandro cuando murió Efestión de fiebre, su amigo, aquello se, se le fue el mundo. Y estuvo días y días en un estado depresivo que casi se muere. La historia no pudo demostrar ni probar que él y, y Efestión tuvieron una relación eh, extramarital, o sea, una relación homosexual. Lo que sí sabemos, que le llevaron a Alejandro a Babo. Hasta que era el eunuco de Darío III Codomano, y cuando él estaba en el cuarto con el hombre, le llegó Rosana de Batria, y le fue para arriba y le cayó a palo, y se formó la de San Quintín. Tuvo un hijo con Rosana de Batria, que era una princesa de los Batrianos, una de las provincias más ricas del imperio persa. Pero a su muerte, cuando enfermó llamó a la gente, cogió el anillo, pero el anillo cae. Entonces, se divide en el reino en cuatro pedazos. Casandro, con Seleuco y Ptolomeo. Ptolomeo. Esto lo sabemos por las crónicas de Ptolomeo, que escribió en griego la historia de Alejandro Magno. De primera mano, porque él acompañó a Alejandro, no solamente desde que eran niños en Macedonia, muchachitos de la familia real, sino que lo acompañó en todas sus aventuras y hasta el último día que Alejandro vivió en este mundo, estuvo a su lado. O sea, que de primerísima línea, las crónicas de Ptolomeo. Ese hombre era un sabio, era un filósofo y él fue el que, viendo la riqueza del conocimiento del oriente, manda a fundar la Biblioteca de Alejandría y trae todo el conocimiento del imperio para compilarlo allí, porque sabía que en el oriente había más conocimiento que en el mundo occidental griego. Todavía Roma era una aldea de, de barro y, y, y caña brava por allá. Entonces Divide el reino en cuatro pedazos. Ptolomeo coge Egipto, un pedazo de Argelia y Marruecos por aquí para abajo. Y Seleuco, que es el hombre que va a intervenir aquí en el tema de los griegos, esto que vamos a hablar de los macabeos, se queda con Siria y Palestina. Casandro se queda con Grecia, Tracia y Macedonia. Y Lisímaco se coge toda la parte de Babilonia. La parte más grande se queda Lisímaco con ellos. Comienza una guerra entre Licímaco y Casandro y desaparecen en la historia y sobreviven los últimos dos reinos griegos, el de Egipto, de los Ptolomeos, hasta el día que llegó César y Marco Antonio, en el año 32 a.C., con la famosa guerra aquella civil que hubo entre la gente de Marco Antonio y Augusto, el sobrino de César, en los días de Cleopatra. Cleopatra era descendiente de esos reyes griegos. Ya los egipcios que estaban originarios en Egipto no existían, eran los reyes griegos estos. Entonces, Seleuco se va a Siria y Palestina y funda a la orilla del río, no me acuerdo el nombre del río, funda la capital del imperio, la capital se llama Seleucida. Y desde ahí comienza su tiranía, sobre todo con el pueblo judío, ¿por qué? Porque la religión judía le chocaba mucho, ahí es donde nace la resistencia de los macabeos. Judas Macabeo, Juan Dircano, su hermano, y toda esta gente comenzaron la rebelión. Ahí es donde, con esa historia, tiempo después, en un periodo que hubo, entre el último profeta que recibió visión divina, que fue Ageo, hasta, hasta la llegada de Juan, en ese tiempo, del, 200, del 220 a.C., hasta que nació Juan el Bautista. Es la historia gloriosa de los macabeos y de toda esa literatura que no fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hubo 400 años de silencio en que el Espíritu de Dios no se comunicó con los profetas. Entonces, en el siglo IV de nuestra era, viaja a Tierra Santa, un padre de la iglesia muy devoto, temeroso de que se perdiera la Biblia en sus lenguas originales, porque el hombre sabía hebreo griego y sabía también siriaco que era la lengua que hablaba Cristo el llamado griego koiné era el siriaco era una liga del sirio con el griego ahí donde se le Seleucida y hubo una mezcla del sirio con el griego por eso el siriaco por eso Cristo hablaba esa lengua el llamado griego koiné porque la zona de Galilea donde Cristo vivía estaba cerca de lo que sería hoy la frontera del Golán, ahí donde Israel y los Sirios tienen una guerra por las alturas del Golán, en el monte Carmelo, donde Elías convocó a los profetas de Baal, y ahí estaba cerca del territorio de los Seleúcidas o de Seleuco. Entonces, él llega y compila todos los textos griegos, y todos los textos hebreos, y también lo que se escribió en siriaco. Lo que se escribe en siriaco en griego o son los evangelios, generalmente Mateo, Marco, Lucas y Juan, porque ya las cartas paulinas y las cartas de Juan y las cartas de Pedro no fueron escritas en griego coiné porque Pablo hablaba hebreo original y hablaba griego puro, pero como el, el coiné era la lengua del pueblo y los Mateo, Marco, Lucas y Juan eran personas, sobre todo Mateo y Marco, Marco acompañó a Pablo en los viajes misioneros. Y Mateo, era Levi Mateo aquel hombre de pueblo y escribió en esa, en esa lengua. Ahora ya du, Lucas era un doctor y era un historiador. Y sí conocía, pero era hombre de pueblo a la vez. Y Juan, que escribió el Evangelio de Juan, era un hombre de pueblo, un humilde pescador de la zona de Galilea, que ese era el idioma que él hablaba. Entonces, cuando él revisa los cánones, se da cuenta que estaban, todos esos libros estaban ligados con leyendas que no tenían nada que ver con la realidad ni la creencia del pueblo judío. Por eso él los desecha porque estaban escritos y era una mezcla de mitologías griegas con tradiciones griegas judías, y por eso los desecha El único libro que dejan y que estuvo más de 100 años sin ser incluido ni aceptado en el canon fue el libro de Esther, porque el libro de Esther, aunque fue escrito en griego, en, en hebreo, perdón, no, no, no mentaba el nombre de Dios. El libro de Esther es el único libro de la Biblia que no mentaba el nombre de Dios. Pero cuando se analizó el trasfondo histórico y lo que significó la obra recogida de esta persona en tierras del de imperio persa, en los días en que Namán quería matar al pueblo judío, de ahí viene la famosa fiesta, el Purín, el día de la liberación famosa, que hasta hoy lo celebran los judíos. Se dieron cuenta de que aunque ese nombre no recogía el nombre de Dios, fue simple y llanamente porque los judíos en la cautividad sentían tanto celo que el nombre de Dios no lo querían recoger, porque sentían que ellos eran personas indignas. Por eso el libro de Esther no recogió el nombre de Dios y fue escrita por Mardoqueo, Mardoqueo es el que escribe el libro de Esther y lo guarda y tiempo después cuando viene ya la gente del exilio traen el libro y lo incorporan estuvo más de 100 años el libro esperando ser revisado hasta que los teólogos de la iglesia entendieron que sí lo dejaron, por eso desecharon a sabiduría, a Tobit. Aquel famoso hombre que sale y va a Batana a buscar un 120, 120 quintales de plata que tenía un pariente de él por allá. Y entonces allá conoce una muchacha que se, que, que se había casado como 200 veces porque por la noche venía un demonio y mataba a, al novio en el lecho nupcial Y entonces el, el, el ángel Rafael se hizo compañero de él en el viaje. Y, y le dio una cantidad de cosas hechas de, de, de hiel de pescado para, para que lo pusiera a ayuntar al demonio. Y entonces con eso mismo le frotó los, los ojos a su padre y recuperó la vista al anciano. Esos eran leyendas griegas y por eso las quitaron de las escrituras. ¿Entiendes? Esa es la historia. Por eso es que los libros, los llamados libros apócrifos. apócrifo significa no falso, sino no inspirado. Son esos famosos siete libros, que están en la Biblia católica, pero que no están ni en la secta no están en la Biblia de Jerusalén, no están en la Vulgata, no están en la Pechita Siriaca, no están en la Densa, no están en la Biblia de la Casa del Alba, no están en la Biblia del Oso y demás y demás y demás, ni en la Biblia de Thompson tampoco. Solamente las recogía, según me acuerdo yo, en aquella época, la Dios habla hoy. La versión latinoamericana, la Dios habla hoy, la Biblia católica. Porque que recuerde, la Biblia de Tonson no lo tenía, ni la Biblia de Jerusalén tampoco. Que por cierto, la Biblia de Jerusalén es una traducción literal del griego. Porque quién mandó a escribir, la, la Biblia de Jerusalén se sacó de la Septuaginta aginta. Y la sexto aginta es la versión en griego de las sagradas escrituras que Ptolomeo buscó escribas griegos que eran judíos que vivían en su reino y mandó a escribir la Septuaginta, O sea, la versión de los 70, como se le conoce. Y de ahí salió entonces la Biblia, la versión de Jerusalén. ¿Qué es, Guaro? Don Liborio, ¿cuánto te paga el PCC? Ok, ok, gracias. Ya, ya, ya satisfizo su curiosidad, mi amigo. Otra pregunta, por favor, si la sé. No, no es que la sepa toda. Otra, por, por favor. Claro, el imperio más grande fue el mongol. Fue el más grande, pero el problema es que el imperio mongol no alcanzó su esplendor máximo, porque cada vez que moría el Khan, tenían que volver a la tierra de Mongolia para convocar el Consejo de Tribe y elegir un nuevo Khan. Además, a los mongoles les fue fácil conquistar el imperio. Porque donde se movió el imperio mongol, no había fuerza militar ninguna. Si ellos hubieran chocado con los romanos, los romanos se los aman. Porque creo que, no sé si fueron los, los mamelucos o los nivelungos, ¿no? no me acuerdo muy bien cuál de los dos. En Siria, cuando llevan rumbo a Egipto, ahí los cepillaron, los árabes. ¿Por qué? Porque tenían las mismas... El problema del... El problema del imperio mongol era su caballería y la habilidad que tenía el, june, el jinete para usar el arco en un caballo al galope. Por eso es que ellos hacen ese conquista, esa conquista relámpago. Llegaron hasta las tierras de Ucrania, a las tierras del Rus. Hasta allá llegaron ellos. Y se expandieron casi toda la China. Y llegaron a la tierra de Tailandia, si mal no recuerdo. Pero ellos, cuando se encontraron con los árabes, que eran jinetes y arqueros igual que ellos, ahí sí se la vieron negra. Porque ellos se enfrentaron barriendo todas las tribus del Asia Central y ahí no había nadie excepto los tártaros, ahí no había nadie. Por eso los unos, los unos que se cree que eran un pueblo que venía de las mesetas del Asia Central, no se sabe hoy a ciencia cierta de dónde venían los unos. La gente de Atila, nadie sabe si eran tártaros, si eran una exisión de los mongoles que se re... Digo, nadie sabe si eran tártaros o fueron los ancestros de los mongoles. Nadie sabe eso. Porque lo que sí sabemos es que por, la, por las excavaciones arqueológicas, arqueológicas se han dado cuenta que los rostros de los unos eran parecidos a los, a los mongoles que existieron mil años y pico después. Pero no se sabe ciencia cierta si ellos vienen de la tierra de Mongolia antes que estuvieran los mongoles ahí o son tártaros de Tartaria. Nadie sabe muy bien de dónde venían los sun. Se cree que es de la zona de Uzbekistán, Azerbaiyán, Tayikistán, cerca de la frontera de la gran meseta mongola, pero no se sabe en realidad de dónde eran los unos. Hasta hoy, lo que yo había leído, no sé si apareció algo nuevo, exacto, todos eran nóvalos. Sí. El caballo de ellos era un, un caballito, eh, se llama, eso, eso tiene un nombre, eso se llama el Pony de las Estepas, que es un poco más grande. Ellos. El dios se llamaba Tendri. Tendri, era el dios del rayo. Y a ellos les fue fácil la conquista porque era un pueblo que vivía sin nada. O sea, todos lo sacaban del jack, de los camellos. Y de los caballos, ellos fueron grandes guerreros por el caballo y la habilidad, fíjate si eran habilidosos, que se paraban arriba del caballo y podían ensartar con el arco una argolla Imagínate. 165 personas conectadas. De todos los conquistadores que el mundo dio, para mí el más grande de todos sin excepción de ninguno el más grande el que enfrentó la fuerza militar más poderosa del mundo Aníbal ahí se fue la plata y Pirro era un gran estratega pero nunca como Aníbal Aníbal si sí era un caballo de verdad Aníbal tuvo tres batallas una fue en los pantanos de Arbela, si mal no recuerdo hizo y, y Cagna si mal no recuerdo son muchos nombres y lo que hizo Aníbal matar 80.000 romanos en cuatro horas eso no eso fue un animal con ropa, tenía 20 años nada más, su hermano Magón 18 y Adrúbal, como 17 años Eso eran unos caballos de verdad Aníbal sí era un bárbaro de verdad un estratega enorme envolvió a las legiones romanas 80.000 hombres no lo dejó mover un hombre. Alejandro sí, pero Alejandro venía con una fuerza de combate que no tenía rival en la época. Porque la, la falange era un mar de, de lanza de tres metros que quién se iba a tirar contra eso. Además el imperio persa era muy grande, enriquecía en volúmenes de hombres, pero tenía más de 100 pueblos distintos con 100 lenguas distintas. Y la gente que fue a la batalla de Gaguamela, los comandantes daban las órdenes en un idioma y, y Alejandro había encargado personalmente matar a los comandantes. ¿Para qué? Para que no se pudieran comunicar los soldados. Porque si tú hablabas Parsi y el otro hablaba hindú y habían gente de todos los lugares, no había quien diera órdenes y por eso la primera misión de Alejandro fue que sus arqueros mataran a los comandantes de los carros, que eran los sátrapas que estaban al, al mando de, de la fuerza ¿Para qué? Para que no se pudieran comunicar. Eso mismo le pasó a Napoleón con la gran arme, que llevó personas de todos los confines del imperio de él, austriaco austriacos, de los Balcanes, italianos, españoles, franceses, eh, belgas, holandeses, y en, en Rusia no se ponían de acuerdo porque no se conocía no, la voz y el mando no se conocían Porque eran idiomas distintos Drácula El conde de Transilvania Yo me acuerdo del nombre de. Él se llamaba Blas el Destripador El nombre del conde de Drácula De Transilvania Eso viene siendo Rumanía hoy Las montañas de Rumanía El nombre de él era Blas el Destripador Un conquistador enorme es eh, más leyenda que otra cosa, ¿ok? Tírele, pregúntele a la capucha que si sabe. Eh, hace muchos años que he leído todo eso. Yo hace 40 años que no sé nada de eso. Hace muchos años no leo. Yo no improviso la directa, lo mío es ella a mente. Polonia no, no creo que sea Polonia. Creo que es Rumanía. Transilvania es Rumanía. Si mal no recuerdo. No sé si cambiaron el lugar. Creo que era Rumanía. Pregúntale a la capucha, que la capucha sabe de todo. Eh, eh, hazle caso a la capucha, que la capucha se la sabe todo aquí. Exacto, Rumanía. Transilvania es una, una región montañosa de los montes húngaros. Cerca ahí de la frontera con Rumanía. Rumanía, Monchi, Rumanía, Hungría no puede ser, tiene que ser Rumanía, era rumano. Rumanía, son muchos datos, no me confundan. Bueno, ¿y cómo está la patria socialista? Díganme de la patria socialista. Por fin hay combustible o no hay combustible. Se vence allí en aquella tierra digna al imperialismo yanquino. Díselo tú, Medisonido, que tú sí sabes. Algo así, son muchos datos. Chile está peor, pero, pero Chile, ven acá, ven acá, ven acá. Pero Gil no dijo que en el 2002 ya iban a resolver el problema. ¿Qué es lo que pasó? Ahora en el 2003 está peor la cosa. Pero ¿y entonces? No te creo. ¿Cómo que se tiró un niño de un quinto piso de la mano? No te creo. No me digas. Bueno, yo creo... Yo le voy a decir algo. Eh, Transilvanio, el príncipe Vladi, exacto. Vladi el destripador. Yo creo... Yo creo que, que si la situación sigue así, en menos de un mes hay otra, otra revuelta en las calles. Y te voy a decir algo, si la gente se revela y se revela y se revela y meten un millón de personas presas, el comunismo se cae igual. Si la gente se... el empalador exactamente, el destripador, empalador, exacto. ¿Qué pasa? Eh... Tú vas a dudar de lo que te diga tu maestro. Yo me puedo equivocar ahora entre tantas cosas, pero después cuando llego a la casa, fíjate que cuando este muchacho me escribió del main, lo vi y dije, déjame ver, y me puse a recordar y dije, claro, fue el 14 de febrero, exacto. Yo creo, compadre, yo creo que ese sistema ya... Ya yo te dije, eso no se levanta más. Dijo el Señor Jesucristo, nadie pone un remiendo nuevo en trapo viejo, porque terminará la textura al ando y lo romperá. Usted no puede coger un pantalón ripiado y meterle un, un pantalón de esto, de, de láster, de esto, de esto. No puedes meterle eso nuevo porque lo vas a romper. No, la unión es esencial, ya listo la carne. Es esencial la unión porque, y no lo digo yo, mira, cuando tú lees, Juan 17, la llamada oración intercesora. En el Hexemaní, el Señor hace una oración por los discípulos y por su iglesia. Y él dice: Padre, he cumplido tu obra y la obra que me encomendaste con los hombres. Ha llegado la hora y glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuvo contigo antes que el mundo fuese. Pero no solamente te pido por mí, Padre, sino por esto. Y por los que han de creer en esto, por la palabra mía, Padre, no te quito que los quites del GUR, no te, quito, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, Padre, tu palabra es la verdad. Y te pido que ellos sean uno entre ellos, como tú eres en mí y yo soy uno en ti, para que ellos estén unidos como estamos unidos tú y yo. Y si Cristo entendió que el éxito de la iglesia era la unidad de la fe, y de la acción de los discípulos y él estaba unido con el padre en acción en fe en propósito y en compromiso eterno porque el exilio político no quiere unirse es que acaso el exilio político sabe más que el creador o hay algún interés que está por encima de lo que sabe el exilio hay que tener cuidado el encapuchado de los pastores por la paz no yo estoy aquí por un, un sentido de patriotismo. Yo pudiera estar enseñando teología o cristología, todo lo que yo he estudiado en la vida. Michelle Castaño, a Cuba le falta un empujecito. Flor Leiva, deja la muela eclesiástica, solo el plomo, ya nos estamos preparando. Aleluya, amén. El chile. ¿Ya estás preparado, Flor Leiva? ¿Qué tienes? ¿Ya, ya tienes bala, arma. ¿Que si te puedo hablar de la matanza de los negros de Oriente, ese, ese tema lo he tocado varias veces aquí. Nada que cuando triunfó la República, se quedaron... Se quedó toda la población esclava en Cuba que no participó en la guerra, sin nada, porque el ejército americano licenció a los negros que habían participado en la guerra y les dio tierra y les dio una compensación económica, que eran 25 pesos oro, entre otras cosas. Y también se les dio a los españoles que combatieron. Por eso el padre de Fidel coge ese dinero, porque era una paga no solamente para los mambices, sino también para los españoles. Y, y quedó una población negra que no participó en la guerra y por lo tanto se quedó sin nada viviendo en el camino real sin tierra en bohío, sin profesión sin oficio, en una Cuba destruida, arrasada, que no había trabajo no había nada, una industria azucarera destruida y entonces Estrada Palma se vio en el dilema enorme no tenía reales tiene que pedir 3 millones de dólares para echar a andar el gobierno y después se hizo el tratado de reciprocidad comercial, por ese préstamo los americanos nos metieron la puñalada trapera. 40 productos no pagaban impuestos en Estados Unidos y 400 no pagaban en Cuba. Entonces vino un préstamo enorme también para mover la economía. Y Estrada Palma es el elegido primer presidente, asume de 1902 a 1906. Él habla con Bartolomé Mazó para que fuera el, el compañero de fórmula, pero Mazó no quiso. Estuvieron enemistados ahí entre los dos. Que esa enemistad venía desde que ellos estaban allá en la República en Armas, porque habían sido presidentes de la República en Armas los dos, los diez los Mambis. Pero tres meses de elecciones, Bartolomé Mazó no quiso competir. Y le allanó y le dejó el camino libre hasta la palma. Y entonces... Entonces cogió, y en 1906, por ese mismo problema que no había dinero, José Miguel Gómez, que era un tiburón, como siempre lo fue, un mal patriota, muy guerrero, muy valiente, pero no fue un buen ciudadano de la patria. Intigó a la gente de color, y sobre todo al general Bandera, para que se rebelaran contra Estada Palma. Y en 1906 las elecciones se suspendieron porque hubo un alzamiento nacional. Sobre todo la gente de José Miguel Gómez, Pinar del Río. Y el general Bandera y otros jefes mamíes de color se levantan en armas. ¿Por qué? Porque había una población negra que enorme. No había con qué empleo, el país estaba arruinado. Entonces, empiezan a hacer los intentos para crear un partido independiente de color. Y Estrada Palma se da cuenta que eso es un error enorme para la unidad del país. Y entonces, se reúne con José Miguel Gómez, hicieron las elecciones y Estrada Palma ganó, pero José Miguel Gómez lo acusó de fraude y se rebeló la gente. Y en esos días matan al general Bandera, que no se sabe si lo mataron en Calabazar, en bauta o en la zona de la Lice y marianao no, no no se sabe solamente se sabe que lo mataron junto a dos personas en, de noche un capitán mambí y que la muerte de la bandera fue una cosa terrible porque no había dinero y un obispo de una iglesia en la habana se hizo cargo de hacerle la ceremonia comprar el terreno el ataúd y aquello fue terrible cuando el pueblo de cuba vio el general Bandera, que le habían dado no sé cuántos machetazos. Entonces se tiró todo el mundo para la calle. Y los americanos. Trada Palma llamó rápidamente a los americanos para que intervinieran. Porque lo que estaba armado era terrible y él no tenía fuerza. Entonces ahí es la segunda intervención, del 6 al 9. Primero viene Charles Mogón. Charles Mogón. Y después Taf. En el 9... Estrada Palma llama a José Miguel Gómez y le dice que él va a renunciar. Y renuncia. Y en 1908 muere en la finquita de los Sobrines, cerca de Santiago de Cuba. Sin nada, no se llevó nada. Entonces José Miguel Gómez gobierna de 9 al 12. Pero... Se rió de toda la gente que le había prometido cosas para que lo apoyaran contra Estrada Palma. Y entonces se levantaron en, en la zona de Guantánamo Dos patriotas de color que habían participado en el ejército con el grado de coronel. Estaba coronel, brigadero, sea, general de brigada y ya mayor general. Uno se llamaba Evaristo Rodríguez, el otro Pedro de Estenos, si mal no me acuerdo. Yo sé que era Evaristo Rodríguez y Estenos, no me acuerdo el nombre del otro. Y formaron un gobierno propio allá autónomo. y se rebelaron y acabaron con todo lo que había allí el llamado Realengo 18 como se conoce entonces tuvieron que mandar las fuerzas para allá y, y el que ostentaba el, el grado de jefe era el hijo de Martí y ahí mataron tres mil y tantos independientes de color Yayito muchas gracias por esa contribución mi hermano, no veo muy bien porque tengo la luz de frente voy a terminar para prepararme para la directa de Yuli, comer algo y venir a ver si puedo conectar y nada, mataron tres mil y pico de personas de la raza negra porque querían hacer una república independiente de color. Y eso atentaba contra la unidad de la república. José Miguel Gómez los había utilizado y después creó las condiciones. Fueron allá le dijeron que se rindieran y no quisieron rendirse. Mambises al fin. se formó la matanza como era una superioridad numérica y militar ya el ejército cubano había recibido armamento norteamericano, porque cuando terminó la guerra cubana-española, los norteamericanos cogieron el fusil, el, el, el, el Mauser famoso aquel. El arma que tenía el ejército español era mucho mejor que las armas que traían los Estados Unidos, que eran las armas que traían las carabinas Remington, aquellas que venían, y el Winchester que venía de, de la guerra civil. 1870 y pico es el Winchester y el Remington un tiempito más y el es Mickey Wexon y el Cole pero cuando ven el Mauser que traía el arma española un fusil la repetición de cinco tiros mejor porte, más preciso el tiro, más cadencia de fuego. entonces cogieron ese fusil y se lo llevaron se lo dieron, si mal no recuerdo, a Cole y Cole hace creo que la famosa carabina o algo así no me acuerdo muy bien Sé que las armas modernas de los Estados Unidos salieron de ese Mauser alemán que tenía el ejército español mucho mejor que el armamento norteamericano. Entonces matan a los independientes de color y el país se pacifica. Y esa afrenta cae sobre la vida del hijo de Martín. Los dejo, lean, busquen por ahí la matanza de los independientes de color. Querían hacer un partido de color. Porque la única república independiente que se hizo en Cuba, se hizo en Holguín. Después de la guerra del Pacto de Sanjón, un grupo de holguineros que no estuvo de acuerdo con el pacto, después que cogen al general Carito García, en la llamada Guerra Chiquita, que es del 79 al 80. Un grupo de patriotas holguineros, Freire Andrade, eh, Limbano Sánchez, Rafael Freire, y todas esas personas... Hacen una república independiente en Holguín, pero dura unos meses porque el mismo general García dice que no, que eso va en contra de la unidad de la patria y fue el único sueño de tener un país independiente de Cuba, que pues los dejo, después hablamos, voy a hacerme algo, mira, que tengo una ñanga la perra, no, me, no he desayunado, un poquito de café que me tomé en la mañana. ¿Cuánto puedo hacerle llegar Diejeiro? Soy actores guinero y Comunícate con el tocororo mambí. No, desde Cuba no nos manden nada desde Cuba, por favor. No. En Cuba hay mucha pobreza. Voy ahora con Yuli. No, la gente de Cuba no, no, no, no, no, no, no nos manden nada. No, no, no, no. En Cuba hay mucha pobreza. La gente que está fuera tiene más posibilidades, pero la gente de Cuba no. Los quiero mucho. Un beso grande para todos y que Dios me los bendiga. Vamos a ver si puedo estar con Yuli. Todo está bien, no se preocupen.